El arte ha sido asociado con ciertos espacios que los separan del barrio. En este sentido, algunos oficios cuentan con una estigmatización y difícilmente pensamos en ellos juntos. Desde hace 16 años, en el barrio antiguo de Xonaca, los tamalistas con la intención de dignificar y unir al barrio, organizan talleres para la creación de calaveras gigantes. El último Día de Muertos adornan en procesiones las calles del Centro Histórico de Puebla. Nace como de una. ¿Qué será? Una fusión este, entre, entre el oficio de, del arte y el oficio de, de la cocina, específicamente de los tamales, ¿no? Eh, nosotros somos una familia de cocineros y nos dedicamos a hacer tamales, somos tamaleros. Pues de ahí básicamente de, de la conjunción y como entablar esta situación de paridad entre todos los oficios, ¿no? Los preparativos comienzan desde mediados de año en el Centro de Bienestar Social de Xonaca para crear los esqueletos de cartón con insumos reciclados y carrizos, perfectos para soportar las pesadas estructuras y darle vida a esta tradición. Lo hacemos en, en equipo y empezamos inmediatamente el día 3 de noviembre, o sea, pasamos el 2 y ya comenzamos a organizar y a pensar en qué vamos a hacer para el, para el siguiente año. Y ya propiamente a, a organizar, a llamar a las bandas, alrededor de junio julio empezamos a hacer invitaciones, llamados y por ejemplo para armar el cartel nos llegan bandas preguntando si hay espacio, si este año se va a poder, entonces tengo así una lista de bandas una sobre la otra de que pues se quedaron este año sin espacio. La exposición colectiva de artistas se llevará a cabo a partir del 29 de octubre en la Casa de la Cultura de Xonaca, reuniendo música, teatro y cine. Para la familia de los tamalistas, esta marcha representa también dignificar su trabajo como responsables de una de las comidas más icónicas y tradicionales de nuestra cultura. Como que la gente que consume el tamal no consume arte, y la gente que consume arte no consume tamal, o sea, es que esas cosas están como alejadas, ¿no? Y este es una cosa como para acercar a todos, ¿no? O sea, es un taller de convivencia, ¿no? Eh, no es el típico taller donde, donde llegas y hay un instructor diciéndote, ah, vas a hacer esto, de esta manera, ¿no? Entonces aquí viene y es, es un taller muy, muy fluido. Ahí están los materiales, ahí están las herramientas. Aparte de que tratamos de como utilizar al mínimo, no, el mínimo de cosas con el con la máxima de eficiencia. Dos, tres herramientas que todo mundo pueda utilizar, que no impliquen este eh, gran... Eh, gran conocimiento de uso de herramientas y, este, y luego los materiales los hemos simplificado mucho, o sea, son muy, muy accesibles, entonces, este, por eso es que se produce tanto en, en nuestro taller. Más o menos de las más pesadas, a lo mejor pesarán como unos 14 kilos, pero pues están bien grandotas. De altura, este, yo creo que la más alta es ahorita esta, bueno, no, no, la, no la ven, pero mide como... como... Como 5 metros, más lo, lo que la levante, el que la va a cargar, este, ajá, y es un títere para, para una persona. La relación entre las personas, la calidad de la relación entre las personas, y eso hace eh, familias, ¿no? Ya no la familia de mamá, papá e hijos, sino la familia, por ejemplo, aquí ya nos hicimos una familia, ¿no? Ya conozco a y a, a Clau la conocí, conocí a Daniel, su hermana, son muy buenas personas. Y toda la gente que se viene aquí a trabajar, pues estamos en esa dinámica, ¿no? No nos no metemos en problemas, ni en chismes, ni hablamos de política, ni de religión, ni de nada. Solamente trabajamos, ¿no? Y unimos los esfuerzos para, que, para lograr el objetivo. Entonces eso a mí se me hace una, una labor de integración y eso cambia la vida, ¿no? Por eso estoy aquí. La procesión de los tamalistas partiendo desde el barrio de Xonaca hasta el Zócalo de Puebla se llevará a cabo el día 2 de noviembre y se invita a los asistentes a ir con un disfraz alusivo al Día de Muertos y con una veladora que permanecerá encendida todo el recorrido. Además participan músicos invitados para ambientar el festival. Esta procesión es un ejercicio en donde el origen de la celebración es la colectividad y el empoderamiento de los oficios. Así que al final el resultado es una gran fiesta propia de la comunidad del barrio antiguo de Chonaca. Ahora este es un espacio que gestionan los vecinos de aquí del barrio de Chonaca. Pues estaba abandonado completamente, ya estaba cada vez más saqueado y, y se empezaron a hacer faenas de limpieza y, este, y hemos participado acá. Yo soy vecino de acá del barrio de Chonaca. En las primeras faenas también le entré a, a, a lo que fuera que hubiera que hacer, ¿no? Este, ...aquí hay mucha gente muy dispuesta a participar... ...este es una, un logro de vecinos... ...que en bien poquito tiempo ya también tiene muchísima proyección... ...pero hay mucho trabajo ¿no? de, de la gente que viene... ...y que, que está al pendiente, que, este, que propone, que, que invierte... Que, eh, ...sí, este es un, igual un, un trabajo de equipo, de comunidad... ...nosotros esos retos de, digamos, este, de, que le atañían a los colectivos como que ya lo superamos un poco porque ya somos más como comunidad, ya viene la gente a solucionar, ese es el asunto, la, la comunidad, este, bueno sin comunidad pues no, para un proyecto de, este, de esta categoría, ¿no? sin, sin comunidad no, no, no, se, no se arman, eh, sí hay, hay, hay mucho respaldo ahora sí que ahí está el barrio atrás,